Muy bien, estamos en este espacio de entrevista, hoy es eh, viernes, eh, feriado nacional y nosotros vamos a compartir algunos temas precisamente relacionados a esta práctica que tenemos, que la vivimos, que la realizamos. Es, eh, tienen algunas particularidades, todos santos, en cada una de las regiones, pero creo, creo que hay una conexión eh, en este tema y un sentido muy importante. A partir de ella yo quiero saludar a Cancio Mamani que nos acompaña hoy en los estudios, se ha dado unos minutos para poder compartir y precisamente que han sido a tiempo de de como siempre un gusto que nos acompañes, entender, entender la magnitud de lo que estamos viviendo esta jornada. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos que saludar con mucho cariño a todas las almas, como decimos los andinos, ¿no? uh -huh. a nuestros ajayos, a nuestros seres queridos que se, se han adelantado un poquito, digamos, lo que todo el mundo estamos seguros que eh, ese es el camino, uh -huh. ¿no? De la naturaleza, de la parte telúrica, de la parte del cosmos. Hemos venido, hemos vivido un, un tiempo. Es un tiempo muy breve y luego tenemos que retornar, ¿no? Y lo, lo interesante es que en el mundo andino, cuando una persona muere, eh, pues eh, no se entierra pues así, mirado al, al cielo, es, es, corresponde al, a la concepción cristiana. En cambio, uh -huh. los andinos, nuestros ancestros, ¿cómo enterraban? Enterraban, eh, primero embalsaban, como, como esto, podemos ver, ejemplo, aquí tengo un, una, un, una imagen, era embalsado, eh, embalsamado. En un, eh, en un este, tije de camire, decimos también, una tanta, uh -huh. en un tejido especial, ¿no? Y depositaban en un ojo, en un, en un chulpar. Así como hemos venido a este mundo, eh, es decir, en posición fetal, así como hemos venido, hemos nacido del vientre materno en esa posición sí. se depositaba porque esa es la, la diferencia ¿no? eso lo voy a preguntar ¿por qué, eh, por qué <risas> la posición fetal? porque si vemos ¿no? y todavía quedan eh, parte de, de, de, de ello, de las nombres de las chulpes uh -huh. que tenemos ¿cuál es la, el significado uh -huh. de eso? Eh, es, eh, seguramente nosotros eh, tenemos una filosofía decimos ...no tenemos comienzo ni fin, ¿no? Decimos, nosotros vivimos más allá de la muerte... ...y decimos también que eh, venimos más allá del nacimiento... ...entonces en Aymara decimos, somos viñaya, somos lo de siempre... ...entonces eh, creo que responde esto, eh, esta posesión fetal, porque... Es, eh, ...representa la vida... ...al nacimiento... Uh -huh. ...a una vida equilibrada... ...a una uh -huh. vida infinita... ...hacia atrás y hacia adelante... ...yo creo que eso... Uh -huh. ...entonces cuando... Eh, ...cada año... Eh, ...no solamente cada año... ...no solamente el día del difunto... ...sino todos los días... Eh, ...saludamos... Uh -huh. ...donde está... ...depositado y saludamos... Conversamos un momentito y un poco. Esa es la, la, la práctica, digamos, en este mundo andino, ¿no? Pero, um, ¿qué tenemos hoy? Y eso que. Que yo le decía al inicio, ¿no? Eh, la fiesta de los difuntos, el día de los muertos, Todos Santos, como conocemos, eh, se practica en diferentes regiones, pero hay un significado y esto está relacionado a la conexión. Eh, no sé si estoy adecuada con los términos, pero me quiero explicar en este sentido, ¿no? Uh -huh. eh, de los vivos con los muertos. Nosotros no nos olvidamos eh, si no los recibimos. Y, y hoy, 2 de noviembre, de hecho, al mediodía, por la costumbre, eh, ya los hemos despedido, eh, los hemos despachado y se fueron, las, las almas pero nos visitaron. Hay una conexión y creo que eh, en todas las regiones estamos hablando de, de la vida y la muerte. Así es. Esto claro. no es... Tiene, tiene un objetivo. Lo, lo que pasa es que eh, nosotros vivimos una vida racional ¿no? uh -huh. en este mundo. Y cuando una persona se muere... Ya no, es, ya no practica esa vida racional, sino ya, eh, ya, ya practica una vida eh, irracional, podríamos decir, eh, vive otra forma de vida, en otra dimensión. Entonces, en ese sentido, eh, estamos planteando que eh, nuestra filosofía eh, de vida es, sí. es, es infinita, es lo de siempre y nada más, digamos. ¿no? Pero el... Eh, cuando una persona ya se adelantó, eh, se convierte en una huaca, en un protector, digamos, en ¿no? una deidad uh -huh. eh, en la concepción aymara, quechua, ¿no? se, se convierte en una deidad, por eso se dice, incluso hay varias teorías, por ejemplo, el Inca Huásco de Choquehuanca plantea que, eh, que los andinos tenemos cuatro almas, cuando uno digamos, este, deja esta forma de vida racional, entonces eh, eh, tiene cuatro almas, una de sus almas se queda cuidando la familia, dice, y la segunda alma eh, está cuidando eh, la comunidad, el aillo, y el uh, tercer alma, el tercer alma, eh, anda siempre con nosotros, no se nosotros, no se aleja de nosotros. Por eso, donde estemos, siempre hay que acordarse de nuestros seres queridos, dice, ¿no? Y el cuarto alma es el que se va al centro de la galaxia, ¿no? Entonces, esa es una, una teoría. Y ese, ese, ese alma, el cuarto alma que se va al centro de la galaxia, a ese alma esperamos justamente el primero de noviembre. El 2 de noviembre festejamos, conversamos, y luego también nos despedimos. ¿No? Es un protector, no sé. Exactamente, ¿no? Entonces va por ahí eh, esta, esta, digamos, esta filosofía, esta, eh, esta práctica, digamos, eh, cotidiana con relación eh, con nuestros seres queridos que se ya se han adelantado, ¿no? Claro, y ahí va, eh, yo le decía... Eh, el sentimiento, eh, la práctica, el recibirlos eh, con lo que más les gustaba. Uh -huh. eh, y, y realmente, Cancio, hay, hay todo un movimiento, ¿no? Me refiero a los significados, los elementos, el, el, el armar una mesa, el recibirlas, los rezos para luego despacharlos. Eh, ¿Considera que estos se mantienen vigentes, se mantienen vivos eh, con el significado Pero para claro. nuestras almas? Claro, por ejemplo, el investigador Carmelo Corson dice, uh -huh. cuenta de la siguiente forma, cuando una persona muere, eh, tres días es, eh, es velada por la familia, dice, uh -huh. en la casa, y otros tres días por el sol y la luna, son seis días, dice, y, y en seis días, dice que ya, este... Las, las mosquitas aparecen, van saliendo por la nariz, va, va, incuban in las mosquitas, ¿no? Unos bichitos, unos, unos seres vivos parecidos a la mosca, dicen. Y entonces, y, y después, a los seis días, hay que, ir a, hay que ir a dejar a ese depósito, a la... A la a chulpar, ¿no? Uh -huh. Y después, hay que ir a ver, después de 12 días, dice, y en 12, en 12 días resulta que eh, ese alma ya no es racional, sino ya es irracional, ya se convierte en ajayo, en deidad, en protector. ¿Y cómo, dice? Ese, ese, ese ser eh, vivo, parecido a una mosca, Está siendo eh, envuelto, dice, o envuelta por, eh, este, con los tejidos de la araña. Y la, la, y la araña se lo está llevando, dice, el, el ajayo. Uh -huh. Y en ese momento, entonces, el, el ajayo, el alma del ser querido que ha muerto, se convierte en protector, en ajayo, en deidad. No, eso es otra otra ah. versión muy interesante también, ¿no? Mire, acá en La Paz tenemos, hablando de esto, y después de la fiesta de Todos santos tenemos la fiesta de las ñatitas. Uh -huh. eh, vinculada también, y también tiene un significado. Pero claro, porque resulta que antes, un poco estudiando <coughs> la nuestra historia, la historia ancestral, resulta que antes sacaban. Ahí está confirmando el... el eh, el cronista Guamán Poma de Ayala uh -huh. en, en su semejante libro ¿no? dice eh, que, que el primero de noviembre sacaban del ojo y, y pas, hacían, le hacían pasear por la plaza por las calles, por las sallañas por las ainocas y, y compartían y todo eso ¿no? comían, pero, y, bebían con exactamente, ellos pero uh -huh. cuando llega el colonialismo digamos eso, esa práctica está prohibida no les permiten. No sí, los... Pero, ¿qué, qué pasa nuestros ancestros para mantener nuestra identidad cultural? Eh, hacen eh, aguas aparecen las antahuas, No Hacen, eh, con cara de seres queridos que se, que, que se ven adelantado. Eh, hacen de, de, de quinoa, de harina de quinoa, de, de, de maíz, etc. Pero igual, en la clandestinidad practicaban todo esto. ¿No? muy parecido hacían eh, las tantababas a sus seres queridos que se han ido pero eh, reitero en la clandestinidad y claro, el, el colonialismo también les ha visto, les ha descubierto entonces eras, eran castigados drásticamente no han... pero que han hecho uh -huh. han acudido a una estrategia de sobrevivencia digamos como cultura entonces han hecho tantababas parecidos a los europeos a los españoles y eso les ha confundido un poco a los, a los españoles no entonces muy muy avilosos y de esa forma ha venido digamos este sobreviviendo nuestra nuestra cultura y ahora hay una eh, tendencia a salir a la palestra por eso uh -huh. las, las ñatitas ya están apareciendo no a partir de eso Cancio, mira yo quiero agradecerte por regalarnos estos minutos conocer algunos elementos que a veces pues, eh, se nos pasan, pero yo considero que estamos viviendo, sentimos, lo practicamos, y, y es importante esto mantener y transmitir a todas las generaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenido siempre. Muy gallana, nuestras almitas. Estamos de retorno, gracias por seguirnos Esto es La Noche al Día Y vamos a hablar a continuación Precisamente de, del tema portuario De lo que hemos vivido durante esta semana Una certificación a tres puertos privados Certificación internacional Que significa para nuestro país Y yo recuerdo cuando nos visitaba eh, Y hoy está con nosotros Daniela gramont Decimos lo siguiente Bolivia tiene que comunicarse Conectarse al océano pacífico, al Atlántico No solo ver una opción Sino ver todas las posibilidades que se puedan presentar y, y, y creo que estamos en, en, en esa línea Hoy está con nosotros nuevamente Daniel Agramón Director de Diremar, un gusto Daniel Que nos acompañes, bienvenido, buenas noches sí, bien. Gracias eh, por la invitación. Sí, desde la otra vez nos quedó pendiente y ahora ha vuelto el tema de puertos. Sí, volvió nomás. <risa> que, eh, quiero empezar con esto que tú me decías. Yo, yo, lo, yo lo tenía como que grabado, ¿no? Decía, a ver, no, no busquemos solo uno, busquemos las alternativas. Y, y creo que poco a poco eh, esto tiene que ir consolidándose. Necesita Bolivia. Eso, eso, es, eso es importante, sin duda alguna. Sí. Eh, tenemos eh, dependencia extrema de los puertos del Pacífico uh -huh. y... Eh, 80 y algo por ciento por Chile. Entonces, es imperiosa la necesidad de Bolivia de diversificar. Esta, la, la opción siempre latente y que es la, la alternativa más obvia de hilo, ¿sí? Tiene que trabajarse. Pero eh, el trabajar ahora con la hidrovía para llegar al Atlántico es, es el paso obvio. Esta certificación me parece que está bien, es un primer paso, pero que se necesita avanzar en grande. Se sí, necesita avanzar en grande. ¿A qué te refieres cuando decimos eso? Eh, Necesitamos mucha inversión, tanto en los puertos de la hidrovía, que pueden ser estos privados, sí pero eh, el puerto que, que tanto quieren en Santa Cruz, hace 100 años que, que buscan Puerto Bush uh -huh. es para ahorrar eh, todo el tramo por Brasil. Entonces, hay la gran utilidad de Puerto Bush que es el único puerto boliviano que está sobre el río, sobre el famoso río el Paraguay-Paraná. En cambio, estos otros puertos están eh, en un río pequeño que comunica a este otro río, entonces, eh, para, para salir en primer lugar, el dragado es menor y tiene, <coughs> varios meses del año tiene problemas eh, por, el, por el nivel de agua, porque no estamos hablando del gran río Paraguay o Paraná. Y además que estos puertos, cuando ya llegan al río, lo hacen en todo el territorio brasilero. Y tenemos muchos problemas los bolivianos eh, con todo este tramo de Brasil. Entonces, el salir a Puerto Bush directamente hace que nos evitemos pasar por todo un país. Es el único puerto soberano que tiene Bolivia sobre el río y eso ya nos permitiría llegar directamente hasta la frontera con Paraguay. Entonces, nos evitamos todo este problema que hay algunos que, que tenemos, pero hace, hace más de tres décadas, ¿no? como por ejemplo el dragado del río, eh, las piedras y que no se puede hacer mucho por, por temas ambientales, juicios ambientales que tiene el Estado brasileño. La toma de agua de es una toma que cae justo al medio del río. Hay que desarmar a veces el convoy para que vayan pasando las barcasas, porque cuando la toma llega justo al medio. Bolivia se reclamo, Tenemos la CIH, donde eh, los cinco países dialogan sobre este tema, el comité, que es el eh, Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Pero no se ha logrado avanzar mucho, entonces eh, ahí es bastante obvio cuál es la utilidad de Puerto Bush. Y por eso decimos las inversiones. Para tener Puerto Bush es la inversión en el puerto, porque Puerto Bush no existe. Eh, queda algo de infraestructura, recuerdo los 70s y de Comibol cuando, cuando se invirtió para sacar el hierro, pero Puerto Bush entonces eh, es el gran proyecto, al igual que Hilo, sí, el nombre está muy bonito, no existe. Y no existe la carretera y no existe el ferrocarril. Entonces, eh, esa, ese, ese tipo de inversión necesitamos. Pero además de eso, eh, además de la inversión, cuando decimos ya tenemos que hacerlo en grande, o sea, ponernos en serio a hablar de logística, es mmm, la normativa que viene acompañado esto y los servicios logísticos. Y en ambos, Bolivia, estamos muy, muy atrasados. Todavía nos falta hacer eso. Recuerdo que me decías, bueno, lo que nosotros como lo conocemos como Puerto Seco y se está haciendo uno en, en, en Oruro, o se necesita también eh, trabajar en este sentido, no se debilizar, me imagino, sí. por un lado. Sí. O sea, serían las, las plataformas logísticas eso, dentro eh. del territorio. Me acordaba de Uruguay, ¿no? lo que dijiste. Sí, eso. Eh, eh, en este caso habría una para Oriente, uh -huh. Oriente Sur tal vez, eh, dependiendo del tipo de, de carga, pero que va a estar unida a Puerto bush Entonces, el diseño... Eh, antiguo que se tiene es que de la carretera que va hacia Puerto Suárez, eh, más o menos por montacocositos, por donde se desvía, son como 120 kilómetros que necesitamos de carretera, de ferrocarril, más las inversiones del puerto. Pero eh, de nada nos va a servir las inversiones en, en este puerto Bush o en los puertos que actualmente funcionan, que son un poco más arriba, no? Que es eh, por Puerto Suárez, Puerto Quijaro Si no nos actualizamos en cuanto a logística en el país, entonces la, la normativa no está acompañando. Y los servicios logísticos tampoco. Entonces, son tres temas, ¿no? Infraestructura, normativa y servicios. Nuestra normativa es más eh, punitivista. Uh -huh. La aduana es eh, una aduana fiscalizadora, controladora y que tiene la gran misión de recaudar, versus esta nueva visión que hay de las aduanas, que inclusive ya se ha aprobado el acuerdo en la OMC de facilitación del comercio, y que se trata más que nada de normativa aduanera y portuaria. Que lo que deben hacer los, los estados es facilitar los flujos comerciales, y nosotros no tenemos esa visión. Entonces, ahí es, este cambio de visión implicaría... Eh, Tener menos controles y que el objetivo número uno sea que el comercio sea más fluido, y que sea más fácil, por lo tanto se abaraten los costos. Pero obviamente ahí el, el trade-off lo que sacrificas es el control tan duro que se lo tiene hasta ahora. Entonces eso tiene que decir el Estado, si quiere seguir con esta visión o si quiere ya una mayor apertura para bajar los costos de transacción por ser país mediterráneo más aún, deberían ser más importantes, ¿no? Ahí sí necesitamos un cambio en la normativa y para, para finalizar los servicios logísticos con los portuarios. Más que ahí ya podríamos hablar servicios portuarios en territorio boliviano, ¿no? Porque estamos hablando de Puerto Bush más las plataformas logísticas que la otra vez hablamos, ¿no? Que habría uno, occidente, oriente, tal vez sur, norte. Se tiene que buscar sin duda alguna en este sentido. De hecho, Daniel, mira... Cuando eh, Bolivia tiene esta situación de enclastramiento eh, por muchos años, se han empezado y solo se ha tenido una mirada eh, a, hacia, hacia puertos chilenos. Eso también ha, ha significado durante todo este tiempo que no se ha avanzado en, este, en estas mismas políticas. O sea, sí. deberíamos tener eh, avanzadas avanzados estos temas. Bueno, hoy hoy tenemos eh, quedar ese acelerador, y lo escuchaba al presidente, recuerda, decía, vamos a acelerar y tenemos que incluir estos proyectos, pero esto involucra el Estado, involucra al sector empresarial, involucra eh, los mismos transportistas, eh, qué sé yo. Eh, el tema de decir, tenemos que ampliar, ampliar nuestro horizonte. Sí. ¿Cuán complicado es esto? Sí, realmente es, es un cambio de modelo en Bolivia. Uh -huh. eh, un cambio de modelo de pasar de este modelo controlador y fiscalizador del, del comercio o sea, no, no tenemos una ley sectorial como comercio muy fuerte, sino tenemos la ley de aduana y el reglamento de la ley de aduana como normas máximas. Y es esa visión, que más que nada se, tiene, se quiere tener un control del comercio, todos pagan, todos se controlan. Y bueno, hay canal verde y hay canal rojo, pero de todas formas esto es muy, muy complicado. Eh, hay algunos que se pasan las 72 horas establecidas por ley, versus, o sea, en Perú, que eh, estos trámites deberían durar 24 horas, más eh, todos los registros online de este gobierno electrónico que está tratando de uh -huh. hacer aquí en Perú, por ejemplo. Claro que Perú entendemos, la visión de ellos es, es totalmente eh, libre comercio, facilitar las transacciones y eh, no solo firman tratados de libre comercio, tratados de protección de inversión, sino que también en cuanto a logística y, y temas aduaneros, es toda apertura. Nosotros no tenemos ese modelo, entendemos, pero no es necesario entrar a los modelos de los TLCs para poder hacer esto. Esto es facilitación de comercio y se debe hacer. Entonces, un es un cambio en el modelo, en la visión de, de todos los del gobierno actual que tenemos, ¿no? Y que, Siendo un país sin litoral, necesitamos una intervención bien fuerte del Estado para poder conectarnos al mundo de manera más eficiente. Si esta reducción de costos para conectarnos al mundo no va a salir con un modelo este, punitivista que tenemos, que solamente es controlar y fiscalizar el, el, el rol de, de las instituciones gubernamentales. El cambio de, de visión sería eso, pasar a una visión de facilitación, con cambios en la normativa y con servicios logísticos de apoyo, que en mi visión debe ser guiado esto por el Estado, a instituciones estatales como la SPB que ya funciona, pero crear otras más y que se, y que se trate de que el Estado pueda ayudar en lo que es la logística para estos puertos. Porque si no, si se lo dejamos todo al mercado, bueno... Una cotización simple nos va a decir que lo más eficiente, ¿cuál va a ser? Seguir pasando por esos puertos chilenos que siempre utilizamos. Uh -huh. Y como tú decías, hemos hecho política pública durante cuatro, cinco, hasta seis décadas para que sea más eficiente conectarnos por esos puertos. Eficiencia hemos tratado de lograr, pero ha sido una dependencia, eh, un error estratégico. No hay voluntad tampoco. Claro, o sea, entonces ahora que sí. nos vemos imposibilitados de, de tener algún diálogo por el, para el cumplimiento del régimen de libre tránsito por territorio chileno, nos damos cuenta de que no tenemos alternativas. Nosotros mismos hemos buscado que esto sea así. Si tenemos solo el, el ferrocarril, la Centofagasta y ningún otro ferrocarril más, también culpa de Bolivia. Si la aduana integrada que existía 10 años era solo la de Arica, o tambo Quemado, también culpa de Bolivia. En Chile, claro, están muy felices. ¿Por qué? Porque sigue pasando más carga y mientras aumenta la dependencia, entonces tienen más capacidad ellos de, de aplicar políticas en el puerto de manera autónoma. Bolivia reclama, la SPB y la Cancillería reclaman ...y hacen caso omiso porque saben de esta dependencia. Uh -huh. Quiero eh, hacerte una consulta, Daniel, volviendo al punto inicial... ...porque partíamos eh, con este tema de, de, de la conexión... ...cuán es importante es la conexión hacia el Atlántico... ...me decías, Puerto Bush eh, es, es lo que se tiene que acelerar... Eh, ...pero se tiene ya estas tres, de todas formas tenemos una certificación internacional... ...¿qué significa eso para el mismo comercio? ¿Ya se puede trasladar por ahí? ¿Para que nos vayas explicando un poco en ese sentido? No me imagino cómo es la situación, ¿no? De, de, conocemos muy poco, de hecho, de ese tema... Sí, bueno, estos puertos eh, ya existían. Puerto Aguirre, que antes, bueno, Central Aguirre como un, una institución más integral. Ya existía hace mucho. Puerto Gravetal, que es ya de una empresa, es una empresa Gravetal. Pero eh, esta certificación, yo veo como que eh, el Estado boliviano tratando de integrar estos puertos a su política pública. Porque desde siempre, hasta esta certificación, claro. estos han existido durante... Tres décadas han existido, pero eh, el Estado boliviano no sabía qué hacer con ellos. Yo te lo digo así honestamente. Cuando yo estaba director en la ASPB, eh, hemos planteado tener una ley de puertos uh -huh. y una eh, institución algo parecida a una autoridad portuaria. Yeah. Pero ¿cómo Bolivia, país sin litoral, autoridad portuaria? Hemos expuesto todos los motivos por los cuales deberíamos tener a una autoridad portuaria, porque tenemos varios puertos, y entre ellos estos internacionales, que son los que están ahí en Puerto Quijarro, y que serían los eventuales sobre Puerto Bush. Pero, eh, además de los puertos internos. Ahí salía el tema lo, los militares de, de la naval, nos decían, no solo ellos tienen tuición sobre los puertos, okay, pero debería haber una institución que lo regula, y nos decían, de todas formas, nosotros los vamos a regular. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos quién regula los puertos. O sea, el Estado boliviano no sabía qué hacer con ellos. Permitimos puertos ¿Tres privados. Dejas. Sí, uh -huh. ¿permitimos puertos privados? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no permitirías? Pero es que los puertos son muy regulados a nivel mundial. Ah, muy bien. Entonces, crea una institución regular. para regularlos. Uh -huh. O crea normativa para regular. Pero la naval, en todas las reuniones estaban presentes y decían, no, nosotros somos los que tenemos tuición sobre esto. Ok, pero hagan algo. Sí, estamos viendo, va a salir uh -huh. esta, la nueva ley de intereses marítimos, la, eh, fluviales y lacustres. Querían abarcar tanto que obviamente no va a pasar a esta ley. Y tenemos hasta el día de eso. Entonces, nosotros decíamos, cuando nos han preguntado, hemos hecho informes, hemos expuesto en gabinete, ¿qué hacemos con nuestros puertos? No, deben seguir operando. Obvio sí, pero ¿y el Estado por qué no tiene un puerto ahí? Buena, buena opción que tenga puertos. Pero eso no significa que vayas a cerrarlos los otros, clausurárlos, nacionalizarlos. No, como pues puede, llamar. pueden seguir operando. Pueden ¿sí? seguir operando. Entonces, este hecho significa ya la aceptación. De, de, de parte de, del gobierno, de la administración de Evo Morales, de que existen esos puertos y que el gobierno quiere que tener un trabajo con ellos. Entonces, ahí radica para mí la importancia, porque el trabajo sí lo hacían. Entonces, ahora que ya esto se pretende integrarlos a la política pública, deberían tener más eh, opciones de, de trabajo. ¿Por qué te digo? Antes Central Aguirre tenía, eh, mediante la ley de aduanas, funcionaba como zona franca. Entonces, no era solamente un puerto sino era una plataforma logística integral. Era puerto, era depósito y además era zona franca. Entonces, como zona aduanera primaria, tenía mucho más sentido. 2011 o 2012, si no me equivoco, es que se ponen más duras las condiciones de operar de las zonas francas. Central Aguirre pierde su opción de ser zona franca, entonces ahí ya queda solo como puerto. No tenía ya mucho sentido, solo puerto con un gran depósito, pero el depósito es, es un depósito cualquiera. No, pues antes era una zona donera primaria. O sea, ahora que ha habido esta, esta certificación internacional, para mí el pedido desde todo el sistema logístico boliviano para el gobierno sería que veamos la opción de darles más facilidades para el trabajo, como por ejemplo que puedan volver a ser una, una zona donera primaria, que Central Aguirre pueda volver a ser toda esta zona franca, y eh, ahí utilizamos bien lo que tiene porque es un puerto multimodal. Es de carga eh, de, de hidrocarburos de líquidos, uh -huh. tiene también de graneles, por donde pasa la soya, y tiene también de contenedores, tiene una grúa de contenedores, lo que hace que sea multipropósito. Entonces darle esa facilidad de volver a ser una zona donera primaria sería ya un gran avance. Mientras estamos viendo cómo va a ser todo esto de Puerto Bush pero solamente el, el dar la certificación eh, de que sí son puertos internacionales, ok el Estado está permitiendo que trabajen, y además... Con más aceptación, digamos, porque sí han estado trabajando, solo que no había nadie que les diga si pueden seguir o no pueden seguir, o, o los motivos por qué no. Entonces, han sufrido, sí, un, un poco de, de empuje por parte de las instituciones como la aduana, para que su trabajo sea mucho más controlado y regulado, pero mientras que nosotros decimos deberían tener normativa y regulación, pero para facilitación al comercio. Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos y, y, y lo decías muy bien, se necesita acelerar y eso significa realmente impulsar aquellos aquellos cambios y ese ajuste que se requiere en la misma política que tiene el Estado. Muchísimas gracias, Daniel, y siempre bienvenido pues para hablar de estos y otros temas. Muchas gracias y sí, claro que aquí estamos. Estamos de retorno y de hecho ya el último bloque del programa y nosotros siempre agradeciéndole por su preferencia. Y eh, es que lo habíamos anticipado, también tenemos invitados especiales. Este viernes nos damos eh, este espacio para la siguiente invitación para usted, precisamente este sábado 3 de noviembre. Eh, y es que está con nosotros Willy Clare, que además tiene una presentación este sábado precisamente. Willy, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los que ven tu programa. Encantado como siempre de estar. Bueno, yo recuerdo que hablábamos en la última entrevista acerca de, eh, de la reglamentación de la cueca, de la cueca y todo el trabajo que venías y me decías, más adelante ya tengo una sorpresa también para las personas. Esta es la sorpresa. Sí, bueno, hay, todo va muy rápido, Gabriela. El, sí, estoy en Bolivia ya como casi dos meses. En esos dos meses eh, se han hecho muchísimas cosas impresionantes para para la Cueca Boliviana, para mi trabajo, para mis iniciativas personales y, o ciudadanas, como se llama. Eh, se ha hecho la, el día de la Cueca Boliviana, el primer domingo de octubre, se ha hecho el reglamento de la ley de la Cueca, finalmente, yo te había dicho que confiaba en que iba, iba a salir y, y, y salió. Y voy a bailar, perdón. Y, y bailé, y bailé, sí, sí, salió todo bien. Eh, también había he hecho una iniciativa en mi, en mi barrio, en mi OTB que uh -huh. se llama Guadalupe, en el kilómetro 7 y medio entre Cochabamba y Sacaba, eh, que antes no tenían nombres las calles y les hemos puesto nombres, y ahora yo vivo en la calle Cueca, entre Caludo y Bailecito, y todas las calles de mi barrio tienen nombres de, de ritmos bolivianos. Qué lindo. Eso también está hecho, se ha hecho la promulgación de la ley municipal hace más o menos un mes, y bueno, ahora, este como para celebrar este mi concierto de mañana, en el 16 de julio. Qué lindo, de verdad. 16 de julio, ahí el escenario para que podamos ver. Uniendo Corazones con la Cueca Boliviana, así se llama, ¿no? Así es porque es, así, así es la Cueca Boliviana, ¿no? Uh -huh. Gabriela la Cueca es baile, una danza de, de dos personas. Es una danza de, de amor, en este, la coreografía, pero también en la poesía y en la música. ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué se va a presentar y, y en esta oportunidad? Eh, voy a hacer una, eh, tú sabes que los primeros discos que yo grabé son, han sido, son más bien instrumentales porque en un inicio solamente componía melodías y tocaba la guitarra entonces eh, hice mi primer disco que se llama Cuecas, el segundo Más Cuecas y voy a tocar un poquito estos instrumentales y también obviamente gran parte de mi disco Cuecas para No Bailar y además de eso un anticipo, un, una, un pequeño adelanto más un, un buen adelanto del mi, de mi nuevo disco más cuecas para no bailar más cuecas ese se llama el nuevo disco más cuecas para no bailar qué lindo mira antes de hacerte preguntas eh, porque yo sé que, que esto tú siempre lo has ido trabajando desde desde niño no e, incursionando en la, en la música eh, y dedicada la vida eh, precisamente a, a manifestar y mostrar a través de, de, del arte de la cultura bueno, yo soy folclorista desde, desde chiquito, desde, desde de, bueno, desde los siete años empecé a cantar en, la, en el colegio, en la escuela. A los trece empecé a tocar la guitarra porque hasta, hasta los trece cantaba, pero solamente movía las manos y tenía a mi hermano que me acompañaba con la guitarra. Eh, en aquella época, justamente a los trece años empecé a participar en algunos concursos de, de canto y de, de, de, de música, de folclore obviamente. Y Ahí nace el amor por la guitarra No, no, no, fue por necesidad Ah, sí ¿Qué No, lo que pasa es que, por ejemplo, fui a participar en un concurso en Tarija yeah. Cuando yo en la categoría infantil, al límite estaba de 13 años Y en este concurso eh, ganó, ganó un, un, un muchacho, bueno, un, un niño Que tocaba el charango y cantaba Claro, es, él tenía a favor eso, ¿no? Yo no tocaba nada, movía los brazos, uh -huh. pero él tocaba el charango, impresionante y cantaba. Entonces ganó, obviamente. Y ahí dije, no, al próximo festival no me puede ganar. aprendo, aprendo, <risa> aprendo un instrumento. Entonces, agarré y empecé a tocar la guitarra y, bueno, de ahí uh -huh. se hizo mi, mi instrumento. Entonces siempre he estado trabajando con el folclore, con la música, pero en un determinado momento con la cueca boliviana. Hoy la cueca. Ahora Sin es la ver. cueca. Y siempre en la cuenca. Qué, qué hermoso aquello. Eh, y de verdad eh, sabemos que muchas personas se están esperando. De hecho, nos preguntaban también porque nos estamos pasando ta, eh, la invitación para las personas. Así que ¿dónde pueden eh, encontrar las entradas? ¿Todavía hay a la venta? Hay pocas, hay pocas, porque bueno, ha habido una buena campaña publicitaria. Ahora hemos tenido mucho apoyo de la prensa, de la radio, la televisión. Eh, se ha vendido una buena cantidad, quedan poquitas entradas. Eh, mañana sábado todavía todo el día van a poder eh, comprar en el teatro desde las 10 de la, desde las 10 de la mañana hasta, hasta la hora del, del concierto. ¿no? Este, sí, bueno, están las 100 bolivianos y 70 bolivianos, vamos a empezar a las 7 y media de la noche. Eh, voy a intentar empezar puntualmente. ¿Podemos tocar algo? Por supuesto. Adelante. Bueno, voy a tocar una una cueca conocida eh, que a la, a la que le aumenté una, una estrofa uh -huh. bueno espero que te guste la seguro que la conoces Adelante. <risa> Con cavidades de un pecho herido, de un pecho herido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido, una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido, cueca de mi esperanza, ve y dile que mi alma no descansa, que llora noche y día en esta vida vacía haz que aquel viento vuelva y me la devuelva me la devuelva ¿Dónde te has ido? Paloma mía ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día? ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día. La la la la la la ¿Dónde está la constancia que me juraste aquel día?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 Me gustó mucho, Muchas gracias. y seguro que vamos a ver esto y, y más. ¿no? Sí, bueno, este tema es parte justamente de mi próximo disco, Más Cuecas ¿Más para cuecas? No Bailar, y lo voy a cantar el sábado, sí. Esta y otras más, Mañana. algunos, un pequeño adelanto. Sí, sí, hay unos, por lo menos cinco temas del, del disco. ¿Para ¿no? cuándo está previsto? El, el disco ya, el ya no está disco. en camino, ya empecé a hacer unos... Uh, Hace un año y medio más o menos, es uh -huh. que me tomo tiempo para grabar mis discos. <risa> no, los imaginamos que sí. Porque... Empecé como un año más o menos que empecé, este, y pienso que se va a terminar más o menos en febrero del próximo año. Y ahí empieza otra vez la presentación. Y ahí empieza otra carrera, ya de presentarla, de mostrarla y bueno, esperar que, que, que le guste al, al público. ¿no? Imagino, y es que eh, para presentar algo se la va trabajando, se lo va. Eh... Me imagino, <risa> desde, eh, desde los temas, la forma, y, y, y, y hay un mensaje, ¿qué es lo que se está plasmando para, esta, para este nuevo disco? Bueno, en, en este disco mantiene un poco la misma, la misma tónica, se puede decir, del, del disco Cuecas para no bailar, que de alguna manera es minimalista, hay solamente una guitarra y una voz, y en algunos temas un poco de una percusión pregrabada. Este segundo disco, este segundo ciclo de Las Cuecas para no bailar va a mantener esta misma, este mismo carácter minimalista en toda la parte que yo hago, porque uh -huh. yo hago temas tradicionales de compositores bolivianos uh -huh. eh, que contienen poesía como, como tienen que ser Las Cuecas Bolivianas. Y la otra parte son mis invitados. Y en eh, eh, mis invitados sí hay una, un poco eh, más de libertad, digamos, en, en la parte de los arreglos, eh, ...estamos incluyendo algunos arreglos de, de instrumentos de cuerda... ...como chelos, violines, eh, piano y hay algunos otro, otros instrumentos más... ...que van a enriquecer de alguna manera la participación de mis invitados... ...que no son eh, todos bolivianos, hay muchos extranjeros... ...bueno, muchos, varios, deben, son como unos cinco, ¿no? Entonces, eh, la grabación va a demorar todo esto... ...llevarlo a escena va a ser un poco complicado porque... Esto requiere toda una logística, transporte, teatro, horarios, combinar las agendas de, de los cantantes que están en Inglaterra o en Estados Unidos. No, eso va a ser muy complicado, <risa> pero bueno, yo voy a hacer, obviamente, mi parque y a, y a lo mejor vendrá uno de ellos, ¿no? como la, en el anterior disco que tuve la suerte de tener a Javier rival acá en Bolivia. Vamos a esperar, entonces, hasta febrero, por lo menos, para conocer... Febrero se terminará, pero la presentación supongo que va a ser entre mayo y junio del año. Próximo. Esperamos, aquí. esperamos aquí. Muy bien, eh, antes de despedirnos, eh, reiteremos la invitación, por favor, Willy. Con mucho gusto, eh, invito a todos los amigos, a toda la gente que ame la cueca, que quiera compartir un momento de cuecas bolivianas. Vengan al Teatro 16 de Julio, mañana sábado, sábado 3 de noviembre. En las entradas están a la venta todo el día de mañana, desde las, desde las 8 de la mañana, no, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche que ya empieza el concierto. Este, todos invitados, vengamos al teatro, llenemos el teatro, disfrutemos de las cuecas, compartamos cueca boliviana. Sin duda alguna. Y estás invitada también, por claro supuesto, sí. Gabriela. Gracias, gracias. ya me sentí invitada. Ya me sentí. <ríe> ya me sentí. Eh, Willy, nos despedimos con un tema. Eh, claro que sí, claro, con mucho gusto. A ver, Vamos entonces. Tú ya no sabes querer. Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí Un día recordarás Y un guiñita de mi amor Al negro que te ha querido Y nunca te olvidará. Al negro que te ha querido y nunca te olvidará. Si de embriagado mi amor, todo entero te lo di. Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer. Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la. Yo quisiera que tu amor sea solo para mí. Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar.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 que tu amor sea solo para mí.